Al fin ya llegó ese día, ese día en el que les voy a actualizar por fin el deck más que Hero, realmente lo único que estaba esperando era este sujeto, ya anteriormente había salido de la list. y pues había ido a la chingada básicamente todo el deck que les había traído con anterioridad, pero... Eh, ya que salió este, este sujeto, este bonito sujeto eh, que es extra hero Wonder Driver, me parece que es en inglés. Simplemente este deck, pues ya es posible que lo pueda volver a armar bien bonito y actualizado. Así que pues vamos a empezar con el profile. Primero presentamos al Elemental Hero Solid Soldier. La verdad, un monstruo muy bueno que tiene que ir a 3 sí o sí. Parte crucial para, poner, para poder poner este en campo al bonito combo de Naturia Beast más. Eh, más Dark Glow Ahora además de eso es muy importante Para poder sacar fácilmente A y Solde y hacer todos los combos Así que es un Goblin Ver Bastante, bastante mejorado Y eh, pues no hay que hablar más de eso Ahora también es parte de combo porque eh, Cuando esta carta deja el campo eh, por efecto de una carta mágica, podemos seleccionar un monstruo giro en el cementerio, invocarlo de manera especial. No especifica que sea Elemental el Giro o Destiny Giro, así que tiene muy buena, eh, muy, bueno, muy buen potencial de explotación sobre el deck y sobre sus combos. Eh, jugamos también Triple Vision Giro Bion. Ahora, este es, sigo insistiendo que este es un Armageddon Knight, pero. Eh, Simplemente Bion tiene que ir a 3 No logro conseguir el Armageddon Knight porque está bastante Bastante caro, pero eh, Con esto me doy muy buen Abasto la verdad, pero tienen que ser 3 Bion La verdad es bastante crucial esa parte Del deck, entonces Bion es muy importante Porque con él mandamos a Malicious Al cementerio o a Shadow Mist en su defecto Pero bueno, eh Malicious también tiene que ir a 3, es una parte súper, súper importante del deck y no voy a hablar más de eso eh, Jugamos 2 Elemental Hero Shadow Mist porque ahora vamos a jugar 2, lo jugaba 3 pero eh, de vez en cuando resulta ser un brick La verdad el deck ahorita tiene demasiados bricks así que vamos a estarlo jugando únicamente a 2 eh, De cualquier modo no, no hace falta, se los juro que no hace falta, no se siente tanto esa diferencia así que... Eh, Solamente lo queremos para botarlo al cementerio y añadir, o bien para invocarlo de manera especial con Isolde y eh, añadir el cambio de máscara, así que esa es la magia detrás de eso. Ahora jugamos dos elementos al giro Honest Neos, es algo que se juega bastante estándar, ahora estoy pensando, de verdad estoy pensando regresar a jugarlo a uno, eh, más que nada para poder agilizar un poquito el deck, pero por mientras lo voy a seguir jugando a dos, la verdad no estorba tanto como uno pensaría. Jugamos un Elemental giro Bubble Man Únicamente uno está bien me, gusta, me sigue gustando mucho a mí el combo de Absolute Zero y Ácido Para limpiar todo el campo Así que pues básicamente es eso Jugamos un Elemental giro Stratos Porque Stratos regresó y está a uno por supuesto Ahora vamos a jugar dos Performance Hat Trigger eh, varios juegan Instant Fusion en su lugar, pero a mí no me gusta tanto Instant Fusion por el hecho de pagar Life Points. Y además de eso, porque eh, básicamente te quita espacio en el Extra Deck, que realmente sí está bastante apretado. Y esos espacios sí los aprovechamos bastante bien. Así que Hat Tricker más o menos ayuda a eso. No es mano muerta nunca, siempre vamos a tener más de un monstruo. Eh, ya, sea, ya que sea yendo primero o yendo segundo, este sujeto nunca va a estar muerto y siempre va a estar apoyando ahí bonito. Eh, para sacar al Naturia Beast O para hacer un exit eh, genérico por ahí Ahora también jugamos un Attack Gainer Más o menos Para poner el Naturia Beast Obviamente ya sea con Hat Tricker O ya sea con eh, Solid Solar Así que Nada más eh, Ya para acabar con los monstruos Jugamos 4 Hand Traps Jugamos 2 and Lockbird Y jugamos 2 Ash Blossom and Joyous Spring eh, Realmente quiero meter más hand traps, pero no hay espacio, ya hay suficientes bricks en el deck, así que 4 considero es una alineación correcta, además de que son las que tienen un poquito de mejor sinergia con el deck, en específico con Dark Law, así que no está tan mal, entonces eso es todo por parte de los monstruos, vamos a pasar con las magias del deck que son el otro 50%, por supuesto jugamos triple emergency call porque eh, los Elemental Hero realmente los necesitamos, en especial a ese bonito Solid Soldier que nos hace el día siempre. Jugamos dos, perdón, dos, triple, más Change, es un Deck más que Hero, a huevo tiene que ir a tres y pues eh, Dark Law es la razón de eso, un monstruazo la verdad. Jugamos dos Cold by the Grave porque está a dos y tampoco nos gusta que nos tiren hand traps Así que la Cold es nuestra defensa contra eso Además de que Dark Glow ayuda un poquito a eso Pero para abrir eh, Cold by the Grave simplemente es muy bueno Jugamos dos, perdón, una Mira Fusion Ahora sí, esta sí quise decir dos porque sí planeo jugar dos Pero a una eh, tampoco me estorba tanto Así que eh, por ahorita vamos a seguirla jugando a uno Y una polimerización para poder... Eh, Ahí jugar un poquito con las fusiones y con Bion. También jugamos un A porque se fue a 1. Ahora de verdad que esto duele muchísimo. A Leaves, sí, sí, duele que esté a 1. Realmente es muy preferible que esté tres. Tres a 3. Preferiría 3 a sobre un estratos. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer, verdad? Eh, a a 1, porque está a 1. Jugamos un reinforcement of the army. Porque. Este. Pues. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Verdad? Buscamos héroes. Y guerreros y. También jugamos un Foolish Burial Porque podemos mandar al Malicious o al Shadow mist De acuerdo a nuestras necesidades Ahora Vamos a jugar 5 Este, 5 eh, magias de equipo Jugamos un Overdone Burial Que básicamente el secreto es que invoca Un Living Fossil porque invoca Este, un DDR porque invoca Un Autonomous eh, Action Unit porque invoca Y por último jugamos un Power of the Guardians eh, que no invoca pero se equipa un monstruo y eh, cada vez que ese monstruo declara ataque eh, El ataque, el monstruo que es, perdón, más o menos cada que un monstruo está involucrado en una batalla Que está equipado con esto, ese monstruo que está equipado va a ganar 500 de ataque eh, y de defensa Así que realmente es muy bueno y si el monstruo fuera a ser destruido por batalla y efecto Podemos eh, remover esta, una carta, eh, ah, un spell counter perdón eh, pero eso realmente no importa Así que lo que nos importa es que el monstruo se va a estar ponchando Eso está en específico bastante bien En combinación con algunos monstruos ahí fuertitos como Dark Law eh, Realmente es bastante bueno Le va a dar 500, Dark Law por así decirlo Va a tener 900 por default Así que está bastante chida Entonces... ¿Por qué tantas eh, ¿por qué tantas Pell? Principalmente porque utilizamos a esta de Isolde Así que Isolde hay que explotarla lo más que se pueda Para que el deck pueda funcionar Ahora tenemos por supuesto al eh, Extra Hero Wonder Driver Este sujeto es muy bueno, se hace con dos monstruos héroe Y... Eh, nos permite estar recuperando por ahí las magias, eh, cambio o polimerización en cementerio Eso está bastante chido, me gusta bastante, pero a uno realmente es eh, más que suficiente Jugamos una Isolde, ahora esta se puede jugar a dos eh, No tengo la segunda todavía, así que por el momento vamos a jugarla a uno Además de que es de eso, no tenemos espacio Y jugamos por último un eh, Topologic Gumbler Dragon, ahora eh, estuve testeándolo, y si sí es posible dejar al oponente sin mano, es muy buena opción, estaba entre Saruja, Borreload o este, y terminé decidiendo utilizar al Topologic Logic eh, Dragon, así que, eh, pero ya es más su decisión, esta carta realmente me gusta mucho, si sí es posible dejar con dos cartas en mano al oponente eh, en su turno, así que... Por eso me gusta bastante eh, Jugamos dos Masked Hero Dark Law MVP del deck, el mejor eh, Monstruo del deck sin ninguna duda Así que este sujeto va a dos Jugamos un eh, Masked Hero Dian, este sí es Dian Ahora Dian no lo había metido pero Ahorita me di cuenta de que si sí es necesario Hay de un poquito extender las jugadas así que un Dian No está de más Jugamos un Masked Hero Anki eh, un Masked Hero Acid Y por supuesto en, com en combinación con él Un Elemental Hero Absolute Zero Que simplemente es para limpiar completamente el campo Jugamos un Vision Hero Adoration Es más o menos para un combito por ahí eh, Medio salvaje eh, jugamos un Vision Hero Trinity porque este sujeto da duelos y Es un monstruazo la verdad, da muchos, muchos, muchos duelos eh, Por los Syncros jugamos una Turia Beast y un FA Dawn Drogster Ahora si no logramos poner Naturia Beast es bastante seguro que podamos poner a Drogster y tener al menos una negación de magia Así que es un out un poquito para eso Y ya para acabar por los Exits jugamos un, eh, un Bad Busca y un Tornado Dragón que pues sería todo así que vamos a dar por terminado el profile del día de hoy que la verdad espero les haya gustado muchísimo de verdad este deck me sorprende bastante tiene mucha versatilidad más que otras ocasiones así que espero lo disfruten bastante entonces eh, en pantalla podrán estar viendo lo que es el Rinconómetro. que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento entonces eso ha sido todo, espero ha haya mucho el video comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo, no olviden suscribirse dar like a la página de Facebook y unirse